Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar de los clarividentes y los tesoros. Los clarividentes y los tesoros. Era muy común oír a los familiares platicar siempre de tesoros, de aparecidos, había veces que era tan insistente la situación de algún fenómeno sobrenatural que decían, bueno, pues vamos a ver a un clarividente, ¿no? Para que nos saque de una vez de, de todas y para ver si podemos escarbar o no. Por ejemplo, mis hermanos iban a Aguascalientes a ver a un clarividente era de Silao, pero iban hasta Aguascalientes porque allá vivía. Guillermo. Guillermo, recuerdo que se llamaba Guillermo. Otras veces iban con un sacerdote en el templo de la Casa de Ejercicios. El sacerdote Manuel Arzola. Porque él tenía muchas virtudes. Y se iban a platicar con él. Isidro... Tecamac con la señorita Leonor Centeno. Ay, qué bello, Isidro. Oye, ¿dónde queda Tecamac, Isidro? Perdón por la ignorancia. Tecamac. ¿Serías tan amable de decirme dónde queda Tecamac? Sí, siento aquí el, tengo aquí el el nombre, y la ubicación, pero pues ya siempre a los 80 años ya, como que hay dudas, ¿no? Pues les decía que el sacerdote Manuel Arzola tenía la virtud de, de poder ver ciertas cosas y decían que tenía el don de la clarividencia. Y se les contaban ahí los amigos, platicando precisamente de búsqueda de tesoros. Y mis hermanos me platicaban, obviamente, y le tenían mucho cariño al, al padre Manuel Arzola. Ángel, me da gusto saludarte. Gracias que nos acompañan. Yo también en alguna ocasión, no a nivel de clarividente, pero a nivel de... Mediums de espiritismo también consulté si, en donde había un tesoro. Y si me dijeron, obviamente. Isidro dice, le pregunté en dónde este Cámac me dijo de Felipe Villanueva en el Estado de México a vecino de Catepec de Morelos. Gracias Isidro, muchas gracias ya algo me decía que del Estado de México, pero no tenía yo la seguridad. Gracias, Isidro, muy amable. Señorita Leonor Centeno, ahí platicando con el señor Isidro, muchas gracias que nos acompañan. Entonces, yo en alguna ocasión también, pero a través de espiritista, como se llama, pregunté eh, la persona o el ente que se manifestó me dijo en dónde estaba más o menos el tesoro, pero pues yo escarbé por ahí, no no no, no encontré nada pues no ni rastro siquiera. Otros sí han tenido la fortuna de, de encontrar algo así. Hay clarividentes muy buenos, obviamente, y pues hay otros que o será que cuando no es para uno, no lo sé, hay muchos misterios en esto. Por ejemplo, había una amiga de grupo que era muy buena para pues, el espiritismo o algo así, para tirar las cartas. Aquí en Villahermosa me llevaron con ella, me tiró las cartas y me dijo: ahí donde vive usted va a morir un hombre. O sea, había un niño, una niña, una señora y su mamá. Ahí estaba yo hospedado. Me dijo, ahí donde vive va a morir un hombre. Yo dije, bueno, el niño tiene cuatro años de un hombre. Y pregunté, perdón, más o menos de qué edad, ¿no? Este, para saber. ¿no? Este, no, es un hombre ya grande, me dijo, tirando las cartas. ...pues bueno, primero te da risa... ¿no? ...el primer día me dio risa... ...ya la segunda noche... ...ya me dio pendiente... ...la tercera noche... ...estaba muy desesperado... ...porque... ...ella había dicho... ...que ahí donde yo vivía... Había, ...iba a morir un hombre... ...en las cartas... ...de la baraja... ...al día siguiente... ...a las siete de la mañana... Me avisaron que había muerto el dueño de la casa. En la baraja salió. A las siete de la mañana pasaron a avisar ahí donde yo vivía que había muerto el dueño de la casa. Me espanté. El primer día me reí, el segundo más o menos la tercera noche ya estaba yo muy espantado. Desde entonces no me gusta ir a que me lean la baraja, las cartas. Porque hay veces que sí le atinan. Y a veces es mejor no, no saber, porque no aguanta uno la pues el, el miedo, pues, ¿no? ¡Ay, Traveler, Saludos desde Central Texas. Aquí cerquita nada más, de Villahermosa, Tabasco, hasta Texas. <risas> Paisanos queridos, allá están en la lucha. Los quiero mucho a todos los que están por allá. Pues total que a mí no me pasó nada, pero sí murió el dueño de la casa. Por eso es que a mí, a mí, no sea usted, a mí yo ya no quiero que me lean las cartas, porque ya vi que a veces sí lean. Le atinan. Ahora, a nivel de, de, de espiritismo, pues sí consulté yo también para, para buscar tesoros. No tuve la fortuna yo de encontrarme ningún tesoro. Pero lo que les puedo decir yo a nivel de espiritismo, que una vez me invitó un amigo, era de Chihuahua. Era de Chihuahua me invitó aquí a su cuarto donde vivía y se le manifestó José de Arimatea. Él como medium Se le manifestó José de Arimatea. Y me dijo José de Arimatea, o sea, el espíritu, a través de, de mi amigo Beto, de que me veía haciendo alto sentado en una silla y me veían miles de personas como al rey David. Que yo arriba sentado en una silla y me veían miles de personas como al rey David. Qué misterio, ¿no? Dice Traveler que ahí en la casa de un abuelo hay un tesoro hay enterrado por la calle Limón en Silao. Una paisanita Traveler dice que allí en la casa de un abuelo hay un tesoro allá enterrado por la calle de Limón en Silao. Pues a ver a quién le toca Traveler, pero si sí hay muchas leyendas de tesoros todavía en Silao, Guanajuato. Y le sigo platicando de lo que me dijo José de Arimatea, de que sentado yo en una silla y que me veían miles de personas. Pues resulta que unos pocos años después de eso, lo viví, llega la televisión a Tabasco y... Me invitan como conductor de Canal 9 de televisión, conduciendo las noticias, el noticiero. Sí estaba yo sentado en una silla y me veían miles de personas. Como conductor de noticiero, me dijo José de Arimatea a través del Medium, que me veía como al rey David sentado en una silla arriba y que me veían miles de personas. Porque las teles generalmente estaban arriba, de una mesa o de un ropero, se veían hacia arriba. ¿Lo viví? O sea, que hay veces que sí... Se adivina y hay veces que no se adivina. Pero lo viví. Entonces, pues, mejor a veces. Por eso les digo, no hay que abrir puertas que luego no pueda uno cerrar. Yo les platico de aparecidos, de leyendas, pero lo que son ya cosas más gruesas, más eh, de posesiones y etcétera, ya no me meto porque es real, es real, entonces eso mejor no. Adiós, adiós, eso no. Gloria a Dios, eso no. Porque pasan años queriendo cerrar una esa puerta y, y no se cierra. Entonces eso... Me da miedo cuando en algunos programas, por querer tener más auditorio, más seguidores, más likes, más visitas, empiezan a adentrarse a mundos muy oscuros. No es bueno. Le pasó a Juan Manuel Sáenz, de la mano peluda. Primero platicaba de tesoros, de espantos, de dónde arde, dónde no arde cuando hay dinero. Dice Traveler, eso de las cartas me da cosa. Sí, Traveler. A mí ya también, mamita, ya también. Dice, yo no iré a que me las lean ni para qué. Sí, Traveler. Tienes razón, te doy la razón. Entonces, Juan Manuel Sáenz se fue adentrando más y más, como tenía mucho auditorio en radio, fórmula, la mano peluda. Oía mucha gente, pero se fue adentrando, que visita los panteones, y que esto, que lo otro, y que posesiones, y que exorcismos, y que gloria a Dios. Uh -uh. Y murió joven Juan Manuel Sáenz. Se fue. Se, se fue adentrando mucho y esos misterios seguramente se lo llevaron. De eso, no. No se los recomiendo. No se los recomiendo, sinceramente. Entonces, lo mejor, así tranquilos, como las pláticas que había antes en las casas, en las tardes o en las nochecita se juntaban los abuelos, los tíos, las tías y platicando. Dice Traveler, ese conductor de la mano peluda también estaba entrando en palo Mayombe. Sí, efectivamente, ya eran cosas más. Mayores, gracias, gracias, Traveler, muchas gracias, muchas gracias. Dice abrió puertas que no puedo cerrar, dice Traveler. Así es, efectivamente, hay puertas que es mejor no abrir porque luego no se pueden cerrar. Entonces, cuando va uno a ver a un clarividente, pues no insistís sí. y. Si no hay nada bueno, pues no hay nada, mire no pasa nada, es bonito el deporte de buscar tesoros, es fabuloso, es fantástico. Simplemente por el, por el hecho de que alguien le diga a uno, oye, ahí hay un tesoro en tal parte en tu casa, es bello. Empieza uno a vivir la aventura. ¡Ah! Voy a gastar en esto, y esto, y voy a comprar esto, y también esto empieza uno a gastar. Es bonito, se está viviendo. Y voy a comprar un carro, y unas plumas fuentes chapeadas de oro, y voy a ir a tal parte, y voy a comprarme un traje, porque los de Milano, los de 100 pesos ya no... <risa> No, valían 199 los de Milán, no, eran los que usábamos, de, no daba para más, ¿no? Trajes, Milán, 199 pesos. Entonces es bonito porque empieza uno a, pues, hacerse las ilusiones, y yo creo que eso es lo que vale en las buscas, dicen, las buscas, la búsqueda de los tesoros enterrados. Y volviendo a lo de los clarividentes, bueno, hay veces que sí le atinan y hay veces que no le atinan. Otras veces que te dicen en dónde y misteriosamente nunca pudiste escarbar ahí. Antes se facilitaba porque los corrales eran de tierra. La sala era de tierra, el comedor era de tierra, las recámaras eran de tierra. Ahorita ya todo es mosaico, es cemento, se dificulta. Ahí quedan muchas leyendas a veces. Mira, me dijeron que aquí, pero ya está, pues ya es difícil escarbar ahí, ¿no? Ya muchas veces es al lado de la casa y los misterios se... Como que no hace tan barda, ¿no? Hay casas que antes eran enteras y las dividieron, las vendieron la mitad para acá, la mitad para acá. Y muchas veces está al lado de la casa de donde vivimos. Y los fenómenos repercuten acá en nuestra casa. Hay muchos misterios, pero le digo, la ilusión es hermosísima vivirla. vívala. Lo invito a que la vives precioso. La búsqueda del tesoro. Yo tengo moneda, una moneda de 1740, algo así. Yo creía que valía mucho. Porque de 1740, casi 300 años, pues yo creía que valía mucho. Y me meto a investigar en el, en el de numismática y vale 180 pesos. ¿Para qué? ¿Cuántas que <risa> Bueno, yo ya no, pero se las invitaría. Este. 180 pesos, una moneda que tiene casi 300 años, pues por no es negocio, pues, ¿no? Y si se encuentra usted muchísimo dinero, pues quizás no lo puede usted ni, ni gastar, porque pues van a ver que tiene usted mucho dinero y corre usted peligro. Hay muchísimos detalles de esos. Decía mi hermano, porque buscaba un tesoro muy grande, muy grande. Mi hermano vive todavía, está en el asilo, tiene 94 años. Toda su vida fue apasionado, buscador de tesoros. Por eso yo también buscaba tesoros en mi pueblo, en Sila, Guanajuato. Y decía mi hermano, pero si no lo llegamos a encontrar, pues ahí hay que dejarlo otra vez, porque es tanto que, pues en qué, en qué, en tortas. Mm, en torta, en tacos riquísimos, en nieve, te, y lo demás, pues. Dice, como el tesoro que usted buscó ahí, el tesoro del rey, sí, sí, Traveler, sí, el tesoro de Silao. El tesoro de Silao, la leyenda: 200 cajas guerreras llenas de oro y plata. Doscientas cajas guerreras que movieron del castillo de Granaditas, de la alóndiga de Granaditas, así ah, la buena antes de que atacaran la alóndiga de Granaditas. Doscientas cajas guerreras llenas con onzas de oro y plata. Por eso decía mi hermano, si nos lo llevamos a encontrar... Pues ahí mismo lo tenemos que dejar porque ni modo que sacarlo y luego. Pero yo sí me hacía ilusiones. Este, decía si lo encontramos y yo, yo solito en la noche decía lo que lo iba a gastar. Este, tú sabes, tú sabes. Los invito, pues, ¿no? Me da gusto saludarlo, ¿no? Isidro, Leonor, Saludos, Felipe Villanueva, Paisanos, Ecatepec, saludos, Texas y Traveler. Gracias, Traveler. Isidro, gracias por estar acompañándome en esta...